Y nos vamos a meter en el caso del que habla el país. Eh, es el juicio del verano. ¿Vieron que Sí, qué? totalmente. Sí. Sí, Ese, sí. Es Creo que el ha tapado todos los medios de comunicación y estamos todos expectantes. Sí, tal como ocurrió el 18 de enero del 2020, que todos hablábamos acerca de lo ocurrido a la salida de un boliche en Villa el Ustedes recordarán que inclusive nos planteábamos qué pasaba aquí en la provincia de Mendoza eh, en estas eh, peleas que a veces eh, se, se sucedían a las afueras de los boliches, eh, que también hemos tenido nuestros episodios, quizás, eh, y por suerte no con esa violencia, pero que también hemos tenido casos claro. de agresión agresión por parte de, de jóvenes que se terminan peleando a la, a la fuera de un boliche. Bueno, este caso que terminó conmoviendo a todo un país, la muerte de Fernando Baezosa, un joven de apenas 18, 20 años, no, 18 años, 18 años. años. me confundí con uno de los imputados. Eh, la verdad es que el dolor de los padres no, que lo hemos estado viendo durante tantos años y sobre todo en el desarrollo de este juicio. Hoy se escucharon testimonios muy fuertes, como el de Pablo Ventura, que es el joven que fue acusado falsamente por parte de los eh, quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Y también habló su padre ¿no? Eh, acerca de esta acusación, eh, porque también lo que significa para un joven que se lo acuse de algo tan grave, ¿no? como para limpiarse las manos los otros. Claro. o sea. Cuatro días estuvo detenido sí. este joven que uno podrá decir, bueno, no fueron tantos no has visto sí, desde lo, afuera, para el que, que lo vivió significa... y para la familia, claro. una que eternidad. que estar de además, detenido. Hoy se explicaba que eso también de, demostraba que hubo un mal accionar de la policía. Porque, ¿Por qué lo señalan a este chico, a Pablo Ventura? Porque la policía se excede en sus funciones el día que los va a detener. Les pregunta, ¿de quién es esta zapatilla? Una zapatilla que tenía sangre, que más tarde demostró uh -huh. era de Máximo Thompson. Mejor dicho, se demostró que era de Máximo Thompson. Lo que le responden los chicos, lo que le responde uno de ellos, y enseguida vamos a ver quién es, es de Pablo Ventura, claro, un chico que no tenía nada que, que ver. ni siquiera había estado en Villages en el día claro. de eso, Que de hecho estaba en Zarate, pudo demostrarlo por suerte, además con, con una, una cámara, cámara de, de seguridad. seguridad. Pero digamos, fue por ese error de la policía que los detiene, que les hace un interrogatorio cuando no podía hacerlo, que van a buscar a un chico que no tenía absolutamente nada que ver con la causa. ¿Cuánto se habló de eso, no? En aquel entonces, cuando quedó detenido. Eh, sí, la verdad es que por eso su testimonio fue muy fuerte. Si les parece, vamos a escuchar lo que él decía eh, cuando fue consultado por la prensa. Entra a declarar, simplemente me hicieron, algún, me hicieron algunas preguntas... Y nada, no, en 15 20 minutos salí. Me mostraron chats básicamente que yo de cosas que yo había hablado en su momento, ese mismo día, de lo que me pasó cuando yo no o sea, cuando yo estaba enterado de que se me estaba inculpando esto. Eh, así chats con amigos y eso. La verdad que te, te molesta un poco y digo, ¿por qué me nombraron? ¿Me entendés? ¿Por qué? Si yo nunca les hice nada. ¿Te miraron a y la verdad, por, por lo poco que vino no me quisieron ver ellos. Lo El más mencionaste fue a Lucas Pertossi. ¿Qué hablaste de él? Nada, simplemente que él hablaba mal de mí, me enteré de cosas, que él hablaba mal de mí y eso. Yo a ellos, digamos, no los conocía. O sea, los conocía de, o sea, simplemente de vista. De, del boliche boliche, de, que es la ciudad chica, Zárate, obviamente, entonces nos conocemos todos con todos. Pero sí sabía que él hablaba mal de mí. Y Más que nada... la todo lo que es público, obviamente la privacidad, yo siento que en gran parte la perdí. Eh, más que nada, obviamente la pandemia ayudó de, de que después capaz toda la gente se vaya olvidando de, del caso. Pero a lo que fue los dos meses después de, de que me encerraron, eh, obviamente que siento que perdí toda la privacidad. ¿Querrías escuchar una explicación de por qué te nombraron? Sí, la verdad es que sí, me encantaría. En cuanto a lo judicial, no, no opino porque no sé bien cómo esto, cómo funciona la justicia, pero sí opino que la verdad es muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos el que lo hizo. ¿Nadie se acercó de los padres a pedirte disculpas? No, ninguno. Bien. Bueno, ahí estábamos escuchando a Pablo Ventura, uh -huh. que él mismo dice, no sé por qué me nombraron, o sea, uh -huh. una cosa que ni siquiera él se explicaba. En un, inter... en un sí. momento de la declaración dice que él cree que Pertossi lo, lo nombró, lo incriminó uh -huh. para uh -huh. hacerse el gracioso. Claro. Y... Es el que más nombra a Pertossi, es se lo que preguntan más ahí. nombra porque vieron que él ahí relata, que se había enterado que Pertossi hablaba mal de él, sí. bueno, lo que decía Pertossi es hacerle... Dice si se quiere bullying, bullying sí. eh, lo trataba de tonto eh, uh -huh. y, y, y epítetos de esas características. Uh -huh. claro. Exactamente. Bueno, también declararon otros amigos que habían quedado pendientes de la jornada anterior es decir, del día de ayer. Y un testimonio que también eh, fue fueron claves, fueron los patovicas que estuvieron allí, que fueron los primeros en, en, en accionar, ¿no? Claro. Eh, como así también... Hicieron referencia a cómo encontraron a Fernando Sofi, los patobicas hasta donde se sabe actuaron bien ¿no? Porque sacan sí. a las dos bandas por lugares distintos del boliche Contuvieron lo que pudieron y ya después afuera Lamentablemente hicieron lo que está recomendado Después hay que ver si se cambian los reglamentos o no Pero no incumplieron nada eh, No, al menos no han sido juzgados, diríamos, mm. por, por su accionar sí, sí. Eh, Hoy estuvieron también dando testimonio Como ha otros testigos que hacían referencia a que Fernando estaba inconsciente ya sí, en el piso, eh, que fue una cosa muy rápida, algunos hacían referencia, ¿no? Que duró pocos minutos, sí. pero los golpes fueron tan intensos que pero, le provocaron de forma casi inmediata la muerte, De ¿no? hecho, el jefe de seguridad del boliche uh -huh. Lebrick dijo que en 20 años uh -huh. trabajando de esto, nunca había visto algo tan violento. Exactamente. Eh, estaba buscando algunos textuales, ¿no? Que... Que, ...que hacían referencia... ...y por ejemplo uno de ellos dice... ...lo tuvimos que sacar entre dos porque no podíamos... A Thompson. Ajá, a Thompson, Exactamente, sí. uno de los Patobicas hacía referencia que lo tuvimos que sacar entre dos porque no lo podían eh, contener, claro. o sea, claro. era... Es, es la famosa imagen que se ve y claro que, que lo arrastran por una cocina. ¿Y por qué por una cocina? Porque ese reglamento del que hablábamos dice a unos los sacás por un lado sí. y a la banda con la cual se están peleando por el otro. Por eso sí. sale por la puerta Fernando Baezosa uh -huh. y por ese otro sector el, yo, el grupo de los rugbyers. Yo tenía una inquietud que no cambia en nada uh -huh. la responsabilidad que pueden tener estos ocho jóvenes imputados, pero que sí me había quedado como inquieto. ¿Qué había pasado adentro del boliche? Le, tiraron, uh -huh. le tiró un trago Fernando Baezos a uno de ellos. Hoy, uno no, de no, los patovicas eh, cuenta que ve que Fernando le da un golpe a uno de los uh -huh. deportistas. Uh -huh. Claro, eso explica por qué le piden que se retire del boliche, pero él se retira bien, incluso lo quieren acompañar, lo quieren sujetar y él dice, no, voy por, me voy por mis propios medios. Claro. Eh, hubo hubo allí un cierto hecho de violencia también un amigo de él había contado que había recibido una cachetada por la espalda y Fernando había saltado por él pero que él no había podido observar bien qué pasaba porque siguió caminando hacia el baño y fue Fernando el que se quedó eh, en este enfrentamiento con algunos de los deportistas bueno uh -huh. así comienza la cuestión que terminó de la manera más horripilante que se puede pensar estos chicos actuando con esa hazaña, sí, sí, ¿no? ¿no? nada justifica no no no Esto... no cambia nada pero claro cuál fue le... el motivo, ¿Cuál, cuál motivo de y también uno los policías hizo referencia que intentaron reanimarlo Fernando, pero lamentablemente eh, no pudieron hacer mucho más eh, porque ya eh, sus signos vitales no permitían hacer un, una maniobra de RCP ¿no? eh, vamos a escuchar al abogado querellante de la familia Fernando Burlando, quien hacía referencia también a eh, lo que sucedió en esta jornada cuando me preguntaban precisamente por la declaración si me interesaba que se rompa el pacto de silencio después de tres años, hoy ustedes tienen un ejemplo muy, muy interesante. ¿Cuál es ese ejemplo? El, el ejemplo precisamente de la familia Aventura, de la pobre familia Ventura, que fueron acusados injustamente, que no tenían ningún tipo de vínculo con el, con el delito que los acusados, este, en, en otro intento de desviar la investigación, dijeron que las zapatillas eran de él, que el auto del papá de, de, de Ventura era el que se había dado la fuga de Villa Gessel, o sea, provocándole un sinnúmero de problemas. Mi pregunta, después de, de tantas veces que ustedes me han interrogado respecto de la declaración de, de, de los imputados y, y, y esta situación de romper este, eh, estos códigos de silencio, es, miren qué diferencia... Yo no sé si ustedes recuerdan los momentos iniciales de esta investigación, pero en esos momentos iniciales, Ventura, a los gritos, eh, proclamaba su inocencia. No solamente, no solamente lo hacía públicamente a través de ustedes, la familia, sino que lo hacía a los gritos, a los llantos y a los insultos con la propia justicia. Eh, que decían: son todos unos animales, como me tienen preso a mí. No hay nada. No es nada peor eh, que acusar a un inocente y privar de libertad a un inocente por algo falso. Es algo, pero nefasto, nefasto, no hay peor enfermedad. Bueno, ahí estábamos escuchando a Fernando Burlando, quien también eh, habló acerca, sobre todo eh, opinó de lo que había sucedido en el día de ayer, porque habló antes de comenzar esta tercera jornada, fue el abogado defensor de los ocho eh, rugbyers que están sentados eh, en el banquillo de los acusados. Le consultaron si eh, había posibilidad de cambiar, eh, alguno, o sea, que los chicos cambiaran de abogado, porque esto se está hablando, al menos en la prensa nacional, lo que llama la atención es que los ocho tengan el mismo abogado y ahora se habla de una posibilidad de cambio de defensores. Él lo desmintió, miren. ¿Está conforme o está, se está dando el desarrollo del juicio como usted lo esperaba? Sí, tal cual. Sí, por supuesto. ¿Qué le pareció a los testigos de ayer, los amigos de, eh. de Fernando? Dispensame de responder porque queda en la audiencia y lo voy a utilizar para el alegato. Así que. Respecto a las decisiones del tribunal y las nulidades que, que presentó, eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir Tomé? Siempre se acatan. El tribunal está para resolver y el derecho es lo que ellos dicen, así que estamos aceptando. ¿Cabe a a Pablo Ventura? Eh, de eso que... no te voy a hablar porque tiene que ver con la audiencia. No, es, y es, idea, propia ¿Es desmedida la, de la, la mí, acusación sobre sus asistidos? ¿Usted cree que es desmedida, es exagerada para usted? Eh, una vez que se produzca toda la prueba. Sus asistidos. Una vez que se produzca la prueba y en el alegato me escucharán y ahí diré si corresponde o no con la calificación jurídica de la, de la que trae la fiscalía a juicio, ¿verdad? ¿Van sus asistidos? No lo sé todavía. ¿Cómo están anímicamente ellos? Eso, soportando el juicio. ¿Las condiciones de detención cómo son? Por ejemplo, ¿pueden usar celulares? Eh, me reservo esa respuesta para la unidad penitenciaria. ¿Hay la posibilidad de que usted deje de representar a alguno de ellos? No. no, no. ¿Cómo calificaría, doctor, las declaraciones de ayer? Eh, ¿Fueron vagas, recién... como dijo el papá de Thompson? ¿Precisas? No, no. no hago, no hago eh, apreciaciones por fuera de la audiencia de los testimonios. Eliminar, no, no corresponde por, que las haga. Van por eliminar los agravantes, la No corresponde esperar los alegatos y te cuento. Bueno. Ahí estábamos escuchando a Tomei, que es el abogado defensor de los acusados, eh, haciendo referencia a los testimonios que se escucharon en el día de ayer, les decíamos, claro. porque esta entrevista fue realizada antes de esta, segunda, de esta tercera jornada que iniciara, y es por eso que le consultaban sobre lo sucedido en el día de ayer. Después no ha querido hablar con la prensa, al menos hasta hace un ratito, porque la tercera jornada terminó a las 17.57, es sí, decir, minutitos antes de que nosotros... Eh, empezáramos con esta edición. Les queremos contar quién es quién en este juicio, sobre sí. todo de los acusados, porque tanto se habla de los ocho, pero por ahí quizás nosotros que estamos un poco más lejos, eh, más allá de las, de las noticias y que nosotros les vamos contando, pero por ahí nos cuesta identificar, ¿no? Y sobre todo de qué se los acusa a cada uno de ellos. ¿Quién es la quién participación y cuál es el rol que cumplió cada uno? Claro, porque mucho se habla en este juicio acerca de si a todos les cabe la misma participación ...y la misma calificación legal. Algo que es discutible porque cuando hemos hablado, por ejemplo, de otro tipo de homicidios... ...y trasladándolo a la provincia de Mendoza, hablamos de participación primaria... ...es decir que esa persona fue necesaria para cometer el crimen. Sí. Otros de encubrimiento, es decir que eh, había una eh, se sabía de lo que se podía llegar a, a pasar... ...o lo que podía llegar a suceder y sin embargo, de todos modos, se cometió ese delito... De todo eso hoy día se discute y cabe la posibilidad de cambios de calificación a medida que vaya pasando el juicio, como todo juicio, ¿no? Claro, Pero... porque a través de los testimonios lo que hacen, ni más ni menos, es reconstruir aquella fatídica madrugada. Exactamente. Y a medida que van reconstruyendo, van viendo qué es lo que hizo cada uno y cómo eso influyó o no para que Fernando Báez Sosa terminara falleciendo. Tal cual. Y es por eso que se habla mucho de las calificaciones legales que le podrían, eh, diríamos, caber a cada uno de ellos. Hay que ver qué considera la justicia en definitiva. Los jueces, sí, ahí va claro, a tener la función los jueces claro, para si, determinar eso. Si consideran que una mayor pena le cabe al que dio una patada mortal o si... Eh, les cabe la misma pena a todos, al que dio la patada mortal y a aquellos que, por ejemplo, impedían que los amigos ayudaran a Fernando. Exacto. Bueno, ahora te vamos a contar quién es quién en esta escena del hecho. Máximo Thompson. Es del quizás, de quien más se habla. El más mencionado. El más mencionado, sí, porque inclusive hasta su padre ha sido muy mediático durante estos años. Es el principal acusado del asesinato. Inclusive se dice que los golpes que le propinó este joven fueron los que terminan quitándole la vida a Fernando Baezosa. Lo señalan de haber golpeado salvajemente, decíamos, a Fernando. Y una frase que eh, al menos Terrible. es lo que dicen los testigos y quienes estuvieron allí además de los videos que se pudieron, se pudieron eh, oír también a través de todas las filmaciones que se han recogido de esa feroz golpiza a este me lo voy a llevar de trofeo habría dicho este joven ¿no? señalado como el principal agresor del ataque vamos al siguiente porque bueno recuerden que son ocho, Ciro Pertossi es el segundo agresor directo del ataque, así es como también está señalado por la justicia. También pegó. Sí, y bastante, porque agredió con puño y patadas. Uh -huh. También Thompson, también hizo con patadas, inclusive de, dicen, y los videos lo demuestran, las patadas con que le pegaban a, a Fernando eran brutales. El ataque habría, en el ataque, durante el ataque, habría dicho a Thompson, es decir, al joven que mostrábamos recién, dale, mátalo. En un grupo de WhatsApp escribió, en un grupo que tienen entre ellos, esto no se cuenta. Ahí está marcando el pacto de silencio, ¿no? El pacto de, que de silencio hablando. y está revelando también que ellos eran conscientes de lo que habían hecho. Porque, digo, cuando suceden hechos de estas características, en lo primero que se piensa o sobre lo que primero se intenta sí. eh, argumentar es respecto de si eh, son imputables, no son imputables, si eran conscientes de lo que estaba sucediendo, de sus actos... y si vos decís esto no se cuenta es porque sabés que has hecho algo malo. Totalmente. Bueno, a ver, son chicos que eh, conscientemente están bien, digo, no tienen problemas de capacidad mental para. Pero poder que hayan determinar. aparecido este tipo de mensajes hizo que ninguno de los ocho pudiera argumentar que no era consciente de lo que totalmente, pasaba. Totalmente, totalmente. Vamos al siguiente, porque en verdad hay varias frases ¿no, que se destacan. Luciano Pertossi. Primo del anterior. Primo. Tengo entendido que sí. Inició el conflicto adentro del boliche, fue el que al menos también está señalado de esta característica. Golpeó a uno de los amigos de Fernando y también agredió a la víctima afuera. De alguna u otra medida todos le pegaron a Fernando, ¿sí? O sea, una piña de cada uno hubo. Por eso eh, los amigos de Fernando hablan de emboscada, porque aparecían por la izquierda, por la derecha, claro, por todos lados para totalmente. golpearlo. Totalmente. O sea, todos eh, pegaron en alguna medida, unos más que otros, quizás, ¿no? Pero a todos le pegaron. Vamos al siguiente. Lucas pertosi evitó que amigos de Fernando intentaran ayudarlo. Fue el encargado de filmar el crimen. Tenemos acá el camarógrafo principal. En un grupo de WhatsApp escribió sobre Baezosa, caducó. Es decir, que sabían muy bien. ...que lo habían matado, ¿no? Haciendo referencia a lo que vos también eh, mencionabas de que estaban conscientes de lo que habían hecho y lo que habían provocado en el joven en, en, eh, Fernando Baez Sosa. Vamos al siguiente. Matías Banichelli, bueno, participó de la golpiza, pegó partadas por atrás, esto es lo que vos decías, que salían por todos lados insultó a la víctima negro de mierda así fue como que le dijo eh, y estas eh, estas insult estos insultos estas frases están en los videos es decir no se lo inventa los testigos además de eh, que también los escucharon y que lo han manifestado en esta en estas audiencias vamos eh, ya vamos finalizando Blas sinali o eh, chinali no sé cómo se pronunciará se sumó a la golpiza Pegó cuando Fernando estaba de rodillas, es decir, ya en el momento en que se estaba desvaneciendo Fernando Báez Sosa y Baez Sosa tenía ADN de este joven en sus uñas, lo cual se determina directamente, exactamente, tal cual, por lo cual lo marca en la escena de, de, del hecho, ¿no? Eh, cuando ya hay, hay todo, eh, diríamos... Eh, lo genético que está en las uñas, eh, son esas huellas que permiten también eh, ser pruebas objetivas claro. ante la justicia. Vamos al siguiente. Enzo Comelli, bueno, es uno de los principales agresores también. Al momento de ser detenido, eh, bueno, tenía golpes en, en su antebrazo, tenía sangre de Fernando en sus manos y se limpió sus manos, le pusimos acá para hacer un poco prudentes, pero en realidad lo que dice y lo que está en el expediente, y lo vamos a decir de forma vulgar, se chupó los dedos para limpiarse la sangre de Fernando Báez Sosa. Un horror. Un horror. Bueno, de esta manera les hemos presentado a cada uno de ellos y nos queda el último, que es Ayrton Violaz, que golpeó a Fernando y sus amigos y arengó el ataque. Es ahora, es ahora. Era lo que decía constantemente este joven. La verdad es que cuando uno repasa ¿no? eh, cómo ha sido la situación, ve los videos la verdad es que están complicados hay que decirlo, están complicados y la, y por supuesto que los testimonios que hasta el momento se han escuchado y eh, los complica aún más Pensaba Sofía, ahora que has hecho este repaso y que eh, nos comentás que todos golpearon eh, la verdad que cambiarle la calificación a alguno Va a ser todo un desafío para sí. la defensa, porque está bien, hubo un golpe que terminó con la vida de Fernando, uh -huh. pero eh, ¿quién eh, puede medir cuánto los anteriores lo afectaron o no? Digo, capaz la suma de todo. Claro. hizo que terminara con su vida. Sí, y análisis, no una patada final. Claro, el análisis que se hace de este caso en cuanto a la participación de cada uno de ellos y está bueno el análisis que vos estás realizando porque cómo medimos el grado de, eh, de esa golpiza que le generó uno. Porque quizás el que le pegó por atrás fue más fuerte que el que le pegaba constantemente. Es decir, es difícil quizás determinar eso. ¿Serán los peritos o, o las diferentes pericias que se llevaron adelante? La necropsia, no sé... El la suma de todas esas pruebas objetivas las que quizás determinen por supuesto que hoy la calificación es para todos igual pero están intentando la defensa es cambiar la calificación para cada uno de ellos porque entiende la defensa que no todos tuvieron la misma participación eh, en el hecho ¿no? porque a lo mejor el que filmó y si bien le pegó pero no fue tanto y se dedicó a filmar te estoy poniendo un ejemplo. Sí, nada sí, más. sí, sí, sí, eh, Eso dependerá de la justicia. Por eso te lo, lo marco como un desafío, te lo sí, marcaba sí. como un desafío porque está bien. A ver, eh, la patada de Thompson fue más fuerte. Sí, no. Tal vez el golpe que recibió antes también lo dejó en mal estado. O sea, no lo tenemos a Fernando para saber cuál de todos los golpes le hizo más daño. No, no, totalmente. Lo eh... cierto es que la suma de todos le quitaron la vida. Sí, yo creo que va a ser muy difícil, como bien decías, acerca de determinar el rol de cada uno y el grado de, eh, no sé, de lo que perjudicó o la responsabilidad, o de responsabilidad eh, en, ese, en ese momento. Va a ser complicado, es un hecho eh, complejo, pero que a la vez con muchas pruebas eh, objetivas, que es lo que se llama en la justicia cuando se tiene la prueba objetiva, es cuando hay, por ejemplo, pericias, cuando hay huellas eh, genéticas, eh, filmaciones, audios, más los testimonios. Bueno.